Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo ahí donde me estéis viendo escuchando. Hoy voy a grabar este video especial para la lista privada. Ya sabéis que tengo una lista privada en la cual la gente, mediante una matrícula y un pequeño fee mensual, recibe herramientas de gran valor, súper útiles, completamente gratis. No tienen que pagar nada porque esas herramientas porque estas herramientas yo las tengo en modo desarrollador, las compro al, al vendedor original con muchísimas licencias para poder hacerlas gratis a mi lista privada. Pues hoy vamos a hablar algo para cold email. Ya sabéis que existen muchas herramientas para scrapear o buscar emails en Google, en, en LinkedIn, en redes sociales, en fin. Y después hacer campañas de cold email para este tipo de email. Bueno, pues es un poco molesto estar buscando emails red por red y en fin, pasarlos a una hoja Excel, luego el autorrespondedor, es complicado. Eh, tengo otro video acerca de esto, lo, lo vais a encontrar por aquí arriba en la esquinita del vídeo, por esta zona de aquí. Pero hoy voy a hablaros de un software que hace todo ese trabajo por nosotros. Mirar, se llama Social Email Extractor. Y tiene la capacidad de buscar para nosotros una serie de parámetros. Por ejemplo, podemos ponerle keywords por categorías, por, ti, eh, por job title. Por, por ejemplo, aquí nos pone fitness, sport, fashion blogger, etcétera. Por geo, puede ser cualquier tipo de país o ciudad específicamente. Y ojo, también podemos tener una red social la que a nosotros nos guste. Podemos buscar correos de LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram o en toda la web. Además, de, nos pone el país, específicamente para la red LinkedIn, el tipo de search engine que vamos a buscar, Google, Bing o Yahoo. Y si lo queremos privado, por ejemplo, Gmail o Yahoo Mail, o lo queremos de negocios, que estaría en todo el website. ¿vale? Vamos a hacer una prueba aquí rápidamente. Por ejemplo, vamos a ponerle dietas, no, dietas, no, fitness. Fitness. Eh, localización, por ejemplo vamos a ponerle Madrid, la red social que sea Instagram, porque ya sabéis que es mejor este tipo de perfiles en Instagram el país es para LinkedIn pero podéis ponerlo si queréis, en este caso con es Instagram me lo voy a saltar le voy a decir que busque en Google y que sea el privado ¿vale? y le voy a dar clic a Submit, y así de fácil súper fácil, me va a buscar aquí en con una serie de footprints, todo esto. Simplemente le tengo que dar clic a capturar. Vamos a dar clic en capturar. Y va a empezar a capturar. ¿Veis qué maravilla? Me pone aquí el sur, que es la página de donde vienen, que todo será de Instagram. El título, Fitness Coach María Macías, bla, bla, bla. El perfil viene ahí. La descripción, Fitness Coach María Macías, entrenadora personal, bla, bla, bla, bla. bla. El email personal y el website. Como veis, me está poniendo aquí los ítems listados, 20, 0 exportados y el progreso. Me va a poner tantas páginas como yo le dejé hacer. En este momento lo voy a parar porque es solamente un ejemplo. Le voy a dar clic en detener. Clic. Y me va a poner el pop-up de detenido por el usuario. Detenido por el usuario, lo que se había dicho ok, me listo 41 y yo lo que puedo hacer aquí es exportarlo. Los selecciono todos, los exporto, me los va a guardar, le vamos a poner que sea Fitness Madrid 2020, por ejemplo. Ahí está, me lo ha guardado, me voy al sitio donde me los ha guardado. 25, lo abro con Excel, mirar cuántos hay ahí abrir con, en mi caso con una hoja Excel lo podéis abrir como sea voy a hacerla más pequeñita la hoja Excel para que la veáis mirad, ahí está Tienes Madrid y me ha sacado los 42 perfiles ahí están todos y yo aquí lo que puedo hacer es extraer el email que está aquí, visitar cada perfil y esto es subirlo a mi autorespondedor y ofrecerles cosas o contactarlos para cualquier Cosa. pero es muy sencillo extraer con esta herramienta que se llama social email scrapper si le doy clic aquí me vuelve a empezar veis ahí está voy a eliminar toda la selección ¿Sí? sí y puedo volver a empezar y lo mismo hacerlo con lo que yo quiera en cualquiera de las redes sociales más comunes ni instagram facebook Twitter, telegram o bien toda la web toda la web no lo recomiendo porque es muy pesado el proceso pero mirar hasta Telegram, por ejemplo, y podéis hacer lo que queráis. Lo voy a dejar hasta aquí y recordad que mi lista privada lo tiene absolutamente gratis. Tienen que ir a donde ellos ya saben que están estas herramientas, descargarlo y ponerlo a trabajar sin ningún problema. Atención, es para cold email. Tened mucho cuidado cuando hacéis cold email porque son peligrosos si no tienen una aprobación previa. En otros videos hablaré de cómo podemos trabajar el code email para tener ganancias también. Pero de momento lo dejamos hasta aquí, se despide Betty Romerito. Te invito a que te suscribas a mi lista privada, vas a tener el enlace aquí al lado derecho del video y también abajo en la descripción para que tengas herramientas que te van a ser muy útiles en tu negocio por internet. Sé responsable y utiliza adecuadamente estas herramientas. Un saludo, Marketer. Nos vemos en la siguiente.